Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estés escuchando este video. Bueno, vamos con la luna en casa 11 en los signos de tierra. Parece luna en casa 2 porque parecen dos y, pero no, es casa 11. Entonces, la vamos a ver la luna en casa 11 en Tauro, en Virgo y en Capricornio, los tres signos de tierra. Les recuerdo que la casa 11 está relacionada con el décimo primer signo, o sea, con acuario. O sea que podríamos decir que se trata de una casa de aire. Una luna en tierra, que es muy estable en el sentimiento, en las casas de aire no tiene una buena relación, tiene una relación tensa. Entonces, vamos a ver qué significa en cada caso. Luna en casa 11 son idealistas, son impacientes y son inseguros. Si la casa 11 está en Tauro, son posesivos, son eh, fieles, son materialistas. Si la luna está en Tauro, son sensuales, tiernos, confiados por el lado de la positiva, de la negativa, bruscos, crédulos, inseguros. Por lo que podríamos estar, si estamos estudiando una carta natal de una persona que tiene luna en la casa 11, la casa 11 en Tauro y la luna también en Tauro, podríamos estar hablando de una persona tierna que valora la fidelidad. Muchas veces puede sentirse insegura en grupos grandes. Estas frases claves eh, fueron hechas para este caso, para la Luna, eh, todas las frases fueron hechas gentilmente por la astróloga Milre Peraza de Venezuela, astróloga certificada por el CAF. Bien, ¿qué es el CAF? El Centro Aprender Astrología Fácilmente, que es esta página que tenés acá abajo, patagoniaastral.com. También puedes entrar por CentroAprenderAstrologiaFacilmente.com. También puedes entrar por patagoniastral.com.ar y también puedes entrar por patagoniastral.ar solamente. Todos los caminos conducen al CAP. Vamos ahora a la luna en casa 11, idealista, impaciente, inseguro. Pero la casa 11 en virgo, perfeccionista, servicial, ordenado. Y la luna en virgo, cuidadoso, humilde, prudente o... Obsesivo, io. Obsesivo neurótico distante, porque pueden tener de las dos cosas, siempre se tienen de las dos cosas. Si estás estudiando una carta natal y, esa, y, y la luna en esa carta natal está en la casa 11, la casa 11 en Virgo y la luna en Virgo, podríamos estar hablando de una persona que puede mostrarse impaciente ante situaciones de desorden, o situaciones desordenadas, ya que suele ser muy cuidadoso y ordenado. Ahora bien, si la luna en Casa 11, idealista, impaciente, inseguro, estuviera la Casa 11 en Capricornio, solitario, selectivo y maduro, eh, lo repito, solitario, selectivo, maduro, porque si no parece que dijera inmaduro. <risa> no. Maduro. Luna en Capricornio, reflexivo, prudente, reservado y o oh, egoísta, indiferente, cruel. Podríamos estar hablando de una persona idealista, pero que le gusta trabajar en solitario, porque es con frecuencia muy prudente y reservado. Bien, con eso terminamos la clase del día de hoy. Luna en Casa 11 en los signos de tierra. O sea, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí. Pero sabes qué? Dale click al like. Dale un like al video. A bueno, vos no te cuesta nada. A mí me ayuda un montón. Porque entonces YouTube dice esto gusta, así que lo voy a poner en primera plana. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita para así cada vez que subo un nuevo video que es todos los días un video short con una clase cortita Vos estás recibiendo la notificación y no te perdés ninguna clase. Y, y además de eso, eh, déjame un comentario. Te mando un abrazo enorme, que tengas un día maravilloso. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con Luna en Casa 12 en los signos de Tierra y con eso estamos completando el Zodíaco. Chao, hasta mañana.